Comienza el ataque del rayo privatizador de Salinas en Pemex. Con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, Pemex dejó de tener el monopolio de la producción petrolera, que mantuvo durante más de 70 años. Algunos le llaman a esto apertura energética y otros, simple y llanamente, privatización. Esta semana tuvo lugar la primera convocatoria de la Ronda 1, un proceso mediante el cual el gobierno abrió licitaciones públicas internacionales para adjudicar contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en ciertas zonas geográficas. Esta primera convocatoria fue calificada por expertos como un fracaso, puesto que se licitaron 14 bloques geográficos y solo dos despertaron el interés de una empresa para su explotación. Hoy se reveló que la empresa que ganó la subasta, Sierra Oil and Gas, tiene dentro de sus accionistas a Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas. De hecho, Hipólito Gerard tiene otra empresa que también participó y ganó la licitación del Tren Rápido México-Querétaro junto con Grupo IGA, empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el que le vendió la Casa Blanca de las Lomas a Angélica Rivera. Por si fuera poco, el hermano de Hipólito Gerard, Jerónimo Marcos Gerard, fue director hasta hace unas semanas de Infraestructura Institucional, una de las empresas dueña de acciones de Sierra Oil and Gas. Así que la primera convocatoria no cumplió las expectativas del gobierno, pero todo parece indicar que sí cumplió las expectativas de los amigos y familiares de Carlos Salinas.